El Hombre Lobo de Amarillo, Texas En redes sociales se ha hecho viral una imagen publicada por el zoológico de Amarillo en Texas. Autoridades y medios periodísticos de esta ciudad de Estados Unidos compartieron hasta el día jueves 9 de junio una imagen de una extraña figura captada cerca del zoológico local. Esto según los locatarios ocurrió a finales de mayo del presente año. Sin embargo, hasta hace apenas unas semanas comenzó a difundirse por la red. Las imágenes las grabó una cámara de seguridad del zoológico y muestra la silueta de una extraña criatura en sus inmediaciones, un ente que parece caminar en dos piernas o patas y con aspecto de animal salvaje, junto a un alambrado perimetral de la propiedad. ¿Acaso se trata de una persona con un extraño sombrero que le gusta salir a caminar de noche? ¿O será acaso un críptido? que acecha a los animales. Las autoridades locales invitaron a los residentes a enviar sus hipótesis sobre qué es lo que ese objeto no identificado de amarillo puede ser. Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con humor a las fotografías y algunos respondieron que se trataba de Sonic, otros dijeron que se trataba de Rocket, el mapache de guardianes de la galaxia. La mente humana siempre tira de trucos visuales para dar forma a lo que vemos, la conocida para Idolia un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible debido a un sesgo perceptivo. En las últimas horas cientos de aficionados a los críptidos, seres o animales propios de la criptozoología y que no tienen una explicación sencilla, se han lanzado a especular qué criatura se cruzó por el zoológico de amarillo a altas horas de la noche. Un chupacabras, que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. O un lobizón, que es uno de los siete monstruos de la mitología guaraní, el séptimo hijo de Tau y Keraná. Se trata de una criatura mitad hombre y mitad bestia, cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Pero ni ellos ni ciudadanos e incluso el propio zoológico han podido dar con la verdad de este misterio. En lo personal pienso que puede tratarse de algún guardián o vigilante del lugar. Debido a la hora y la calidad de la cámara, pudo tratarse también de una baja velocidad de cuadros por segundo, haciendo que la imagen pueda deformarse o alentarse, de tal manera que parezca que estamos presenciando algún críptido o ser espeluznante. La otra opción que tampoco descarto es que pudo tratarse de una broma. Alguien pudo disfrazarse de hombre lobo o similar para poder pasar frente a la cámara y así causar pánico y polémica entre los trabajadores del zoológico, los habitantes del lugar y los internautas que quedaron asombrados al ver estas imágenes. Esta es toda la información con la que se cuenta por el momento. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en los comentarios si creen que se trata de una criatura criptozoológica o tal vez simplemente un truco como muchos que vemos en internet. Mi nombre es Oxla Castro y los invito a que se suscriban a este canal, le den like al video y compartanlo para que muchas más personas puedan conocer este caso y también incluso poder resolverlo. Nos vemos en Patreon y todas mis redes sociales, ahí los estaré esperando. Nos vemos en el siguiente video.